el pez grande se come al pez chico y gran debilidad en todo hay bastante mosqueo eh, y bastante miedo radicado básicamente pues, por algo que comenté ayer en el otro canal eh, se está salvaguardando a los fondos pero no a los accionistas por eso los accionistas que son los que mueven el mercado dicen yo me piro de aquí. Ahora, ¿por qué hay tanta presión bajista sobre los bancos? Vale, Los traders están metiendo una presión importantísima a la baja. Sobre todo en Europa también. ¿vale? O sea, no es que se haya contagiado una cosa, pues son aspectos diferentes lo que hay en un sitio y lo que hay en otro. Pero, eh, ¿por qué? Pues Porque son totalmente conscientes de que los bancos centrales van a salvar a los bancos. ¿Van a salvar esos fondos? Eh, el Banco Central Suizo ya ha dicho que si Credit Suisse necesita liquidez, la va a tener. Ahora, la cuestión es, ¿el problema de Credit Suisse es de liquidez? Su principal accionista, Achmel Echdöre, ha dicho que no le va a dar un puto duro. Y cuando ese principal mmm, proveedor de dinerito te dice que no te va a dar ni un solo dedo duro, ni un euro, ni nada, pues algo habrá. Algo sabe que a lo mejor los demás no sabemos. Eso por ahí. ¿Realmente pensáis, y es una pregunta que os lanzo a todos, y me gustaría, si es posible, que me lo pongáis en comentarios, ¿realmente creéis que la diferencia, la diferencia, y lo digo por la semana que viene, inclusive también por mañana en Europa, la diferencia entre que quiebre un banco o no quiebre es que suba o no baje los tipos de interés un 0.25. Por mi parte os digo que ni de coña. Otra cosa es el error cometido a la velocidad a la que ha subido eso, ¿vale? Eso sí, pero un diferencial de 0.25 hace que quiebre un banco ni de coña. Y, sin embargo, están intentando presionar a la FED y al propio Banco Central Europeo con que va a quebrar medio mundo si suben 0,25 o 0,50 que tenía pensado subir el Banco Central Europeo. Tiene una oportunidad de oro, de oro, el Banco Central Europeo, para defender al euro. Si sube mañana 0,50. Si no lo hace, ya veremos. ¿vale? Por otra parte, tenemos... Eh, ¿Por qué digo lo del pez grande se come al pez chico? Tenemos a un montón de bancos en Estados Unidos, pequeñitos, llevan una fuga de capital ya de entre 17 y 20 mil millones, 20 mil millones de dólares uh, que han sacado de los bancos chiquititos que se han ido a dar liquidez a los bancos grandes. Porque ha dicho que sí, que sí, amigo de toda la vida, director del banco, que mm, me piro porque como no sé si vais a aguantar, me voy. Eso ya pasó aquí en su día también, pues con cajas, con pequeños bancos y demás, y al final vol volaron todos, pero no solamente fue por eso, fue por una muy mala gestión que hubo. Y bueno, pues eh, ese es el contagio real que hay, y lo dije hace unos días, que esto es lo que iba a pasar. Ya no porque tengan miedo, porque no tienen que tener miedo, porque si, si los fondos están protegidos, el que tiene su dinero, no tiene por qué tener miedo, porque además ha salido su presidente del gobierno a decir que eso iba a estar protegido sino porque los propios bancos grandes son los que están metiendo miedo a la gente de tal forma que absorben todo eso y pues pasará como pasa aquí en su día, que al final tendrán 5 o 10 bancos y se acabó, monopolio es lo que hay por otra parte el Signature Bank con el tema del blanqueo de capitales con el cripto y tal pues otro ataque eh, aprovechando todo esto, no a hacer un poco de ruido, pues vamos a atacar las criptos. Y pues aunque parece ser que sí, que efectivamente ese banco eh, que estaba bajo investigación, algo malo, algo chungo ha hecho, algo muy malo, muy malo, malo. Entonces, cuando tú trabajas con gente muy mala y le blanqueas dinero a gente muy mala, pues lo normal es que al final acabes tú también muy mal y lo malo es que eso se contagie a un montón de cosas, sí que es cierto que harán más regulaciones por más seguridad eh, ya sabéis que hay es más tal, bueno, pues todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Eh, yo pienso personalmente que eh, todo lo que sea seguridad es positivo lo que sea control no es tan positivo, aunque ya sabemos que el mundo blockchain, el mundo cripto eh, es difícil de controlar pero sí que al final lo que buscan y creo que lo tenemos todos bastante claro es el machacar un poco el cripto, dejar dos o tres criptomonedas las justas y el resto CBDCs. Y si puede ser, pues Ripple, criptomoneda bancaria. Bitcoin no lo puede destruir porque además no tiene CEOs ni tiene mmm, quien haga cosas malas. Y luego está por otro lado Ethereum, pues que también tiene las, sus cosillas. ¿no? Por otra parte, tener en cuenta que eh, CZ en Binance, eh, pues todo el de que tenía lo ha pasado a Bitcoin, evidentemente eso ha producido una subida de precio de Bitcoin. Cuidado, ¿vale? Cuidado, porque ahora bueno, vamos a ver cómo está y qué podemos esperar. Elucubrando. Venga chicos, comenzamos. Una cosa rápida, que si no me enrollo. Campanita. Suscríbete y dale a la campanita, que no falle. Bueno, además es gratis, <ríe> chicos. Bueno, eh, dentro de esa debilidad que digo, eh, Bitcoin evidentemente se está comportando mmm, con una fortaleza increíble. Tened en cuenta que tenemos al SP500, que hoy, fijaros la vela que ha tenido. A ver, no es mala, ¿vale? Si hubiera acabado aquí abajo, ostras, eh, pero dentro de lo malo estamos... En la zona de soporte, si pasamos demasiado tiempo en ella, es posible que, que la debilitemos lo suficiente como para al final caer a la zona de los 3785. Pero de momento, eh, bueno, pues parece ser, parece ser, no de momento lo está soportando con por lo menos con estoicidad. Eh, un 0,74 en el SP500 en Bitcoin supone pues, pues un, un 5%, 4%, tontamente, vale. Y sin embargo está Bitcoin aguantando bastante bien aquí lo tenemos con un 1% es decir, bajando un poquitito más de lo que pueda estar bajando el SP500 después de haberse comportado mejor en general eh, entonces bueno creo que la fortaleza de Bitcoin está siendo patente, ahora bien ¿dónde estamos? estamos en la zona otra vez no hemos conseguido todavía un cierre por encima de los 25.000. Recordemos que en los dos puntos de pivote que tenemos, uno es aquí arriba, que es justo más o menos en el precio que estamos, 24.400, a cierre diario. Y otro lo tenemos aquí, que fue este otro máximo un poquito más arriba, 24.830 más o menos. 24 realmente dice el high, es un 25.121, pero ese es el high. Uh, dentro de la vela el 24.842. Es decir, todo lo que sea cerrar por encima de 25.000, porque tiene que ser algo claro, ¿vale? No me vale con 10 euros. Eh, bueno, pues sería lo ideal, es decir, por esta línea que tengo aquí marcada, 25.057 la tengo marcada, un cierre por encima de esa zona, ya nos diría, venga, bien, estamos en ese camino, eso por un lado. Eh, por otro, eh, tenemos, después de toda esta subida es normal que retrocedamos. ¿Dónde podríamos retroceder eh, y cuáles podrían ser eh, los objetivos de ese retroceso, ahora lo vamos a ver. Pero tenemos claros varios puntos. Primero, si no hemos podido pasar este máximo, el máximo relativo anterior es zona de soporte. Eh, a, a muy corto plazo, ¿vale? Bueno, pues más o menos ahí casi, casi, casi abajo la mecha diaria. Ya veremos a ver cómo avanza. Siguiente punto de pivote. Bueno, lo teníamos en este... En este punto, que lo tenemos marcado, 22.400 aproximadamente. Y el siguiente está aquí, en este punto de pivote, vale 21.400, parece que está marcándose casi cada, cada 1.000 dólares, eh, por este máximo, el mínimo de, este, de esta zona que tenemos aquí. Ahora bien, tenemos varias figuras dentro de Bitcoin, tenemos una estructura eh, pequeña, que sería un hombro, ...una cabeza y luego nos podría hacer un hombro... ...¿vale? En pequeñito... ...pero por otra parte... ...cuidadín, cuidadín... ...porque también tenemos una posible estructura... ...de hombro, cabeza, hombro... ...en toda esta zona, como un hombro... ...toda esta zona como una cabeza... ...y toda esta zona, aunque sea con varios hombros... ...haciendo una estructura, ¿vale? Estamos hablando de estructuras... ...no de un hombro, cabeza, hombros ...dibujado exactamente y tal... Eh, ...que aunque no sean puramente... Eh, ...esa figura... Son estructuras que son prácticamente idénticas y que se comportan también de forma idéntica. Eh, ¿Dónde nos podría llevar esta estructura grande? Vamos a medirlo, ¿vale? Eh, esa estructura grande, eh, pues desde la zona baja hasta esa zona más o menos que tenemos con este punto y este punto de pivote, si yo desde ahí opa, lo proyecto, me está diciendo que aproximadamente me puede llevar a la zona de 27.800, por un lado. Vale, vamos a, vamos a compararlo, 27.800. Esta otra estructura que tenemos aquí, pues, si yo la mido, mido, pues, esto más o menos hasta la zona de 1 y 2, unas supuestas clavículas, ¿vale? Y lo proyecto, me está diciendo que me podría ir a la zona de 30.000. Pues entre los 27.000 y los 30.000 tenemos los 29.000, que para mí son los 28.750. ¿Por qué digo ese número? Porque es mi jodida Rose Line ancestral que tengo marcada desde, aquí está, julio del 21, que fue una zona de soporte que perdimos y que para mí la zona marcada entre la Rose Line, la zona, esta, esta, esta coña que hicimos, ¿no? Y esta línea verde que tenemos aquí, la zona de 30.000, más o menos, 30.000 y pico. Para mí toda esa zona es la, una zona de resistencia súper importante, no solamente en diario, sino en semanal. Y creo que debería, que debería, no que lo sea, pero que debería de ser la zona objetivo a batir en el caso de todo este movimiento que estamos haciendo. Eh... No a batir, sino a tocar, a tocar. Una vez que lleguemos ahí, pues evidentemente pues nos seguimos a, a, a retroceder porque la resistencia, si la vemos tanto en diario como en semanal, ¿vale? O sea, no es, no es precisamente eh, algo fácil de, de romper así como así. A la primera que llegamos no lo vamos a romper. Aunque Bitcoin muchas veces nos sorprende y de repente algo que pensamos que no va a romper lo atraviesa como mantequilla. Bien, dicho esto, vamos a proyectar, ¿vale? Esta caída... Esta caída, que esta última caída que hemos tenido en todo este movimiento de impulso, hemos tenido un retroceso. Este retroceso, ¿qué objetivos al alza nos marca? Vamos a verlo. Por fibo, que es lo que hacemos siempre, ¿vale? Bien, pues de ese mínimo a ese máximo, nos dice... Ahí, ¿vale? Que... ¿este está correcto? Uh, ahí, vale. Nos dice que la primera zona objetivo a llegar y lo vamos a dejar aquí marcado, como STP1, ese Take Profit 1, sería la zona comprendida entre los 27.641 y los 28.905. ¿Nos suena de algo? Ha sido la proyección del hombro cabeza a hombro que hemos hecho, en el caso 1. Vale. El Take Profit 2 estaría en esta zona, que nos lo está marcando, comprendida, Vamos a verlo. El que llegue a uno o llegue al otro va a depender mucho, claro, de cómo esté el mercado, etcétera, etcétera. ¿no? Vamos a ponerlo como el TP2. Vale. Y esa zona estaría comprendida entre los 33.401 y los 34.472. Entonces, yo creo que eso es una zona ya, para mí, excesivamente alta. ¿Qué que podemos llegar? No, no. Yo no quiero decir absolutamente nada. Yo simplemente estoy midiendo. ¿Y qué haría yo y qué pienso hacer yo? Y yo os lo cuento. Luego ya cada uno hace lo que le das a la Miro, como siempre. En caso, en caso, de que lleguemos aquí, a esta zona, yo, entre los 27.500, no, 27.500, no, aquí, 27.800, y los... 29.500, ¿vale? En esos 2.000 dólares, vendería todo lo que tengo. Tal cual, ¿eh? Y me he quedado tan ancho. Vendería todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque pienso que si vendo a ese precio, cuando tenga un retroceso a la zona de medio 25 evidentemente le saco un muy buen partido a todo lo que compramos. ¿En qué zona? porque ese 35% que me queda de liquidez lo he comprado por debajo de la línea naranja. ¿Vale? vale, Una, dos, tres veces. Es decir, que hemos comprado en 16.000, 17.000, 18.000. ¿Vale? Entonces, todo eso vendido a 28.000, inclusive a 25.000, ahora a 24.000, ha sido un movimiento muy bueno, pero bueno, en ese movimiento he aprovechado y he vendido otras cosas. Pero ese 35% que me queda invertido, yo personalmente, luego ya cada uno es... Ya sabéis que yo, el hold, creo lo justo. Yo no hago hold, lo que hago es ahorro a lo que para mí es corto plazo, que es hablar de un año, más o menos, ¿vale? No, no suelo mantener todo en la cartera durante más tiempo, porque creo que es una pérdida de tiempo y dinero. Eh, sobre eso, de hecho, tenéis en otro canal un vídeo, que creo que es súper interesante y que cualquiera debería de ver. Eh os pongo por aquí el link, por si acaso pues, es de vuestro interés eh, a partir de aquí bueno, pues vamos a ver eh, realmente cuál es el movimiento ¿qué pasa? que hemos intentado ir a la zona de 25 esta vez, esta vez bastante bien, ya tenemos un mínimo ascendente y aquí lo que necesitamos es que esta línea de tendencia que tenemos aquí ¿vale? pues vaya cumpliendo eh, con su objetivo si desde aquí tenemos que retroceder, venir a hacer el tonto y caer a una zona eh, más o menos decente dentro de esta línea de tendencia que nos sustenta y, por ejemplo, este punto de pivote con este máximo y con este mínimo, creo que la zona de los 21.400 es súper interesante. Súper interesante. Además, si cumple esto, cumpliría con este hombro, esta cabeza y el hombro que vendría posteriormente, para, boom, irse para arriba. A partir de ahí, una vez que cumpla ese hombro, cabeza hombro, pues no sé, yo no sé a dónde iremos, dónde no iremos, dependerá del mercado, no comer de verdad, inclusive no tiene ni siquiera por qué hacer un hombro, cabeza hombro, para nada. vale. Simplemente son educuraciones, medidas que hacemos y sobre todo en pensar, si Bitcoin baja a esta zona, ¿qué voy a hacer? Si Bitcoin sube a esta zona, ¿qué cojones voy a hacer? Y si Bitcoin se vuelve otra vez a este punto de la línea roja que tengo, donde se apoyó porque no pueda y necesité bajar aquí a coger dinero, ¿qué voy a hacer? Y eso es lo que tienes que tener claro. ¿Qué estrategia vas a llevar? Adelante. Punto. Esto es lo más importante. Y si tu estrategia funciona y la mantienes y la sostienes, vas posiblemente a vencer al mercado. No a vencer al mercado porque vencer no se vence, pero sí a acertar más veces de las que eh, no aciertas. Y al final el trading es esto. No penséis que es no perder, es aprender a perder correctamente. Y sobre todo a ganar más veces de las que pierdes, a partir de ahí. Pero, inclusive, aunque pierdas más veces de las que ganas, si tú haces un control correcto de tu cartera, vas a ganar también dinero. Ojo, ¿por qué? Porque vas a cortar las pérdidas a tiempo, pero los beneficios vas a ser capaz de dejarlos correr. Que ahí es donde está el fallo de mucha gente. Analiza muy bien, pero cuando llegan los beneficios no los deja correr lo suficiente y cuando llegan las pérdidas sí las deja correr más de la cuenta. Y eso es lo que no hay que hacer. De todas formas, voy a hacer un vídeo, que irá al otro canal, porque no es de análisis, sobre algo que se da en trading ¿no? Los errores no forzados en trading, que son los que muchas veces nos matan. El error no forzado. En fin... Entonces, bueno, pues el mercado está un poco complicado, sobre todo porque hay muchas cosas que van a depender de decisiones que no son algo técnico que veamos, que no son algo que va en, en la corriente del, del mercado, sino que son decisiones que están tomando terceros de una forma arbitraria y, y bueno, pues que en un momento dado mmm, nos pueden hacer bastante, bastante pupita, ¿vale? Bueno, pues eh, ya veremos a ver si esto más o menos va ahí, por ahí. algo así, yo qué sé en fin, eh, a ver si cumple con este canal si esto es, esto toca aquí pues como me decía José Luis eh, pues sí, ha tocado, ha tocado pues sí, es que yo dibujo fatal Entonces, eh, aquí, aquí no, no, no ha llegado a tocar entonces pues bueno tampoco está bien dibujado, está medio medio más o menos eh, pero no es que toque, es que cerremos por encima de esa zona y que tenía que haber hecho un cierre más cercano a la línea de tendencia ahora sí pues yo dibujo mal, ¿qué le voy a hacer? Si es que esto es así eh, el VLX de ayer, ¿qué nos dice? pues una vela martillo invertida que al final, pues voy bien los que lo, lo dije en el vídeo y pues se pues cerró ahí eh, pero que tenemos una subida más pequeñita, aunque es un, un, un margen altísimo en el que se movió todo el mercado y más volumen aún, wow muy bien, hoy el volumen bueno, pues no es que vaya a ser esto coño, esto se manaz, aquí diario, no es que vaya a ser fantástico, es un buen volumen, pero bueno, pues eh, es bastante menos que los días anteriores, y rojo que te quiero rojo. Por su parte, eh, Ethereum, pues lo ha hecho bastante bien, qué está haciendo lo que decíamos, no lo que, lo que le, creo que le conviene un pullback a la línea de tendencia, creo que de hoy, todavía debería bajar un poquito más, más, a, a cerrar, más cerca de la línea de tendencia. Eh, fijaros que aquí también tenemos un hombro, una cabeza, bajar un poquito más sería hacer el segundo hombro no importa que, que no esté a la misma altura, puede estar un poquito inclinado, hacia arriba, hacia abajo, da igual, ¿vale? Pero tenemos un hombro, una cabeza, y si se genera el segundo hombro, que normalmente, el segundo hombro, y esto los que estudiéis un poquito de análisis técnico, eh, lo sabréis, el segundo hombro, de un hombro de cabeza a hombro, suele coincidir con una línea de tendencia, no tiene por ser exactamente la línea de tendencia, puede, puede perderla incluso, y ser eh, una zona, ¿vale? Hacer el Hombro, segundo hombro, hombro cabeza a hombro. Esto es un poco raro, y es como cuando vemos eh, algún dibujo, pues eso, del que hacen el hombro cabeza hombro, así suena, queda un poco raro, pero bueno, <risa> más o menos. Vale, eh, y a partir de aquí, bueno, pues proyectar al menos hasta la zona de los 2000 que es este punto de pivote que tenemos aquí, con este vale. Entonces, estaría bastante bueno y bastante bonito. Y me pasaría algo muy similar. También habría que medir el momento de mercado. ¿no? Si vendiera el Ethereum eh, a ese precio en espera de un retroceso posterior. ¿Vale? Habría que medirlo muy bien porque bueno estos mercados, estos momentos de mercado y las fechas en las que estamos del ciclo, etcétera, etcétera, toca subida y después un retroceso. Ya veremos. El total marketing por su parte, pues bueno, pues igual, un día rojo, como haciendo una especie de falsa ruptura de la línea de tendencia que teníamos, que ayer la rompió y hoy se viene abajo, pero si nos fijamos, ¿vale? Con esta línea de tendencia, con esta cuña, y es el dibujo es exactamente igual, un hombro, una cabeza y a lo mismo nos hace el hombro, y se, luego se dispara, para usted a saber, y ojalá, pues oye, pues sea algo fantástico. Eh, en cuanto a la dominancia de Bitcoin, pues hoy ha intentado tirarla un poquito, luego para arriba, para abajo, pero ya ha estado subiendo, ¿qué pasa? Que estamos ya en un 45 y medio, donde ayer, de alguna forma, bueno, pues falló, hizo el, ese, esa, esa vela martillo, pero para que veamos que una no vela martillo invertida no siempre significa que nos vayamos a ir al carajo, sino que muchas veces lo que hacemos es ir a rellenar todo este hueco que hay aquí, ¿Vale? otra vez con, con, con la vela, intentar ir a esa zona, y si no podemos, pues ya, ya caeremos. Nuevamente, tenemos que ver cuando empiece, si, si empieza a dar signos de debilidad la dominancia de Bitcoin, será buen momento para el cruce de Bitcoin con las altcoins, y nuevamente, cuando lleguemos a un punto de soporte, zona de 44.13, con esta línea de tendencia de un, un máximo, otro máximo, si llega a tocar, por ejemplo, esta zona de 44.17 cayendo aquí, Podría ser un punto de rebote al alza para Bitcoin. Después, para el precio y la dominancia, ¿vale? También puede venir, veis, un toque, dos toques, podría venir a este otro punto, a la zona de 43.15. Si tiene que hacer una caída mayor. Pero bueno, de momento, yo no lo veo. Por su parte, el dólar index hoy ha pegado un pepinazo al alza. Después de soportarse nuevamente la media de 50, la línea roja que le tenemos marcada en 103, ¡Bam! A 104, 105. ¿Por qué? Porque... Ha mostrado un poquito de debilidad de momento el euro en tanto en cuanto, pues que como en Europa hay tanto, cómo decirlo, tanto vendido, ¿vale? todos los, Muchos de los políticos que toman decisiones en Europa sobre el euro están dolarizados, es decir, tenemos el enemigo en casa y al final toman las decisiones. Ridículas que no lo entendemos, y no es que no las entendamos, es que las toman en su provecho. Son unos sinvergüenzas. La señora von der Leyer, y lo digo claramente, es así: toda su familia y ella misma está dolarizada. Y esto es una realidad. Entonces, pues claro, si tenemos al enemigo en casa, ¿qué análisis vamos a hacer? Bueno, de momento viene a la resistencia otra vez de la media de 100. Es posible que en los próximos días, yo creo que si mañana toman una buena decisión el Banco Central Europeo, pues bueno, el dólar index caerá, eh, subirá contra el, el, el euro, el euro contra el dólar y pues podremos hacer algo. Eh, que coge fuerza y se viene a, a la zona de 200, pues posiblemente sea un, un momento para cambiar esos dólares por euros, porque posiblemente luego volverá a caer y tendremos ahí ese, un poquito ese juego. Aunque bueno, va a depender mucho, habría que irse a, a gráficas menos temporalidad y, y, y ver qué, qué aprovechar y qué no aprovechar. En cuanto a las altcoins, bueno, pues eh, fijaros que, vamos a ver aquí, tenemos un día en el que hay muchas que han sufrido bastante, un poquito de caída de Bitcoin, un 1%. Fijaros, las altcoins tienen 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9, 8 y pico, 7, o sea, están muy, muy, muy, muy muy coloradas. Me pongo colorada cuando me miras. Y en verde tenemos apenas, nada, KLV con un 12%, muy bien. La volatilidad, mask, OVR contra Ethereum y es que, nada, boca chicha. El BNB ahí aguantando un poquitillo y ya está. El resto está todo Vamos, más rojo que Carrillo. O sea, tremendo. Y bueno, pues tenemos aquí a Filecoin, los cortos de Bitcoin, que siguen de momento otra vez a la zona de mínimos. Fijaros, sí, ¿eh? que ha sido tremendo la que han hecho, eso es brutal. Bueno, esto tampoco está mal. Si pierde este mínimo, evidentemente Bitcoin se va a disparar. Si esta zona de mínimos la perdemos y nos venimos a la siguiente, vamos a tener otro pepinazo importante de Bitcoin. Que puede ser el que nos lleve a esa zona que hablábamos de la Roseline, ¿no? De los 28 y pico, 27, pero... además con la forma que está haciendo, si lo inviertes... ¿Veis? Fijaros... Fijaros lo que hemos, estamos viendo en Bitcoin, mirar, Para que os hagáis una idea. ¿Veis el hombro, cabeza y el posible hombro posterior, no? Venga. Pues, eh, aquí, ¿qué pasa? Que tendríamos que venirnos... <ríe> eh, invertir la escala... Y ver que tenemos un hombro, una cabeza... Y que lo mismo, si nos hace el otro hombro... ¡Pam! Se iría para arriba. En este caso, como la escala está invertida, se iría para abajo. ¿Vale? Entonces, eh, el invertir la escala muchas veces nos deja ver cosas que no vemos de otra manera. Eh, nos pasa igual eh, si lo, nos venimos aquí a la gráfica de Bitcoin. Eh, yo me vengo... Mucha, yo, mucho, yo lo hago mucho, eh, no solamente con Bitcoin, sino con muchas eh, altcoins. ¿Por qué? Porque si tú eres prominentemente una persona alcista, una persona positiva, hay veces que no ves o no quieres ver entonces, si inviertes la gráfica, puede que tu visión eh, cambie, y muchas veces cambia, ¿vale? Eh, y te ayuda a tomar decisiones. Entonces, si yo invierto la escala, yo veo que, bueno, pues que estamos aquí en un canal, que ha tocado, que ha tocado la parte de abajo, pues, ¿qué me toca ahora? ¿Qué me tocaría? Pues, eh, quizás testear otra vez la parte de abajo, pero luego irme al 50% y a la parte de arriba, quizás, ¿no? ¿Qué, se, qué significaría ese movimiento de retesteo, me voy a la parte de arriba pues que una vez que toco la parte de arriba, me toca ir otra vez a la parte de abajo, por lo menos al 50% ¿qué acabo de dibujar? pues un hombro, cabeza, hombro la proyección que llevaría evidentemente pasar el, la zona clavicular retestear y pum volver a la parte inferior del canal rose line ¿vale? entonces si yo ahora esto cojo y lo pongo normal quito el invertir escala que acabo de dibujar pues un hombro cabeza su hombro y la proyección hacia arriba que, que tendría posteriormente eh, bueno pues son pequeñas cosas pequeños truquillos que vamos viendo de vez en cuando es, es bueno recordarlos porque se nos olvidan y se nos olvida utilizar todos los recursos que muchas veces tenemos a, a nuestra disposición eh, y bueno, pues si a alguien le, le sirve, pues, pues fantástico. Eh, entonces, bueno, vemos que tenemos el mercado un poquito complicado. Volvemos a la, aquí a las altcoins. Y bueno, hay bastantes pérdidas. El, espero que, que, bueno, pues que nos haya pillado demasiado. Por ejemplo, Syscoin, Coin ya decíamos que una zona muy buena será este punto de mínimos. 5, 0, eh, 566 satoshis. Con los pares con Bitcoin y en cuanto a los pares con pues bueno, hay un poco de todo, y aquí los pares que estamos viendo contra el dólar, pues bueno, hay bastante bastante sangre en muchos aspectos, pero claro, eh, tener en cuenta, por ejemplo, vemos el el punto de Phantom, intentó pasar esa zona de resistencia, ha perdido este, esta zona y está, fijaros, punto pivote anterior. Está en esa zona. Vamos a ver si puede o no puede. Si no puede con esa zona, ¿dónde va a caer? Pues a la siguiente. ...que la tenemos ya marcada en verde... ...aquí... ¡Pam! Y, ...y es que van directas... ...¿puede tener un pivote intermedio aquí? ...sí, el 0.35... Ya, bueno, pues ...ya veremos... ...y así todas, ¿vale? Gala Games... ...pues un 12%, casi un 11.59... ...está bajando un poquito más... ...pero igual, después de la ruptura que hizo... ...de toda la línea de tendencia muy buena... ...bueno, se nos ha venido a paso el punto de pivote importante... ...esta zona que veníamos aquí... ves este apoyo, este apoyo, este apoyo... ...con esta resistencia... ...todo eso lo pasó... Luego se apoya en esa zona aproximadamente y ya la perdió. Bueno, pues ahora esa zona le está haciendo de resistencia. Justo, o sea, no es algo que, que yo me invente. Si nos venimos aquí, toque, toque, toque, resistencia, resistencia, se pasa y se apoya, la pierdo, intento luchar, no puedo y me acaba de hacer esa misma zona de resistencia. ¿Estos son casualidades? No, esto es medir bien las cosas. Esto es análisis técnico. Ya está, no hay más. Que no siempre cumple el análisis técnico porque tenemos noticias que nos joden. Sí, claro. Pero en la mayoría de los casos sí funciona. Sí funciona. Y funciona muy bien. Funciona perfectamente bien. Bien. Dicho esto, poco más que añadir. Vamos a ver cómo reaccionan los mercados. Eh, ánimo a los que estéis un poco más pillados. Eh, yo sigo de vacaciones, de trading, me refiero a, a, a alguna, alguna operación pequeñita, un poco ridícula, eh, pero porque... <ríe> me va a la marcha, eh, pero pero lo, digamos lo que es el bolso de trading, no lo estoy haciendo, ya dije que me iba a quedar mirando los toros desde la barrera a ver qué pasa con estas cosas, ¿por qué? porque eh, insisto, como os digo en el vídeo que hice en el otro canal, creo que es un momento complicado, un momento en el que se van a tomar muchas decisiones que nos pueden afectar, eh, con el tema de los bancos, con el, cosas que no se ven, a mí no me preocupa lo que yo estoy viendo, las noticias que, que me dan eh, me creo una parte y los números que veo me creo otra parte. Me preocupa lo que no veo. Y eso sí que me está preocupando. Que ya me pasó en el 2008 y ojo. Oh, esta vez han reaccionado más rápido. Pero eso no quiere decir que no vaya a haber mogollón de daños colaterales. Así que, chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.